Muy buenos días, tardes, una noche Hoy estábamos en un nuevo capítulo donde me voy a enfrentar contra Papyrus Y Undyne. Así que empecemos allá Me voy a enfrentar contra Undyne, así que empecemos ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué va a pasar? Hola, ¿puedes escucharme? No sé qué está tratando de decir, pero. Oye, pero qué pasó? acaba de pasar? Está bien. Creo que esto es mejor. Ahora me siento alineado con esta línea de tiempo. Al fin puedo ver. Ay, no sé qué está diciendo No manches, ¿qué está pasando? está pasando? No ¿Eh? ¿Eh? Es una batalla, yo pensé que era un easter como ¿Cómo quieren que logre esto? ¿Cómo quieren que logre esto? ¿Cómo quieren que logre esto? Bueno, a ver si acepta daño Si se acepta no qué va No sé qué está diciendo ah. Verdad, dos manos, no podían hacerlo más difícil A ver Ya me empezó a hacer daño Ay no manches, pues no soy bueno en esto ¿Por qué ya para? ¿Tardaste mucho? Ven, ven, ven, ven, ven. Dame con todo lo que tienes. Ay, me quiero tocar, no es cierto. No me des con todo lo que tienes. No me des con todo lo que tienes. No me des lo que tienes. Ah, me tocó. Ah, me tocó otra vez. Maldito pervertido. Mm, no estoy seguro de esto, pero pregúntale a Asco, si, tú... Asco si pierdes. Mm. No, pues simplemente lo esquivo. Ay, mi madre. Corre, corre, perra, corre. No macho, eso puede ser. Corre, perra, corre. No me voy a dejar tocar, pervertido. Para, ¿y si me quedo quito. <risa> aprovecho el bug. Aprovecho el bug. Si hay un bug, lo aprovecho con todo. Mmm. No sé qué está tratando de decir. Otra vez este ataque. Esto está un poco más difícil. Porque no, no sé sus ataques. Sobre todo. Si no sé sus ataques. ¿Cómo voy a saber si los puedo esquivar o no? No sé qué trata de decir. Ah. Un código morse. Parece difícil, eh. Parece re difícil esto. Esto parece demasiado difícil. Uh, uh, uh. Bueno, toma. Ahí está. Que la determinación tiene límites. Pues yo no estoy determinado, yo estoy manco. Así que yo no tengo límites. Uh. Perro lanzaláseres, no me. no me mates que yo te controle, no. Ah, ah, yo pensé que ya había terminado. ¿Esto cuándo va a terminar? No manches, tiene perros lanzaláseres. No puede ser. No puede ser. Uy. Uy, uy. Esto me va a hacer mucho daño. ¿Cómo lo estoy esquivando? No, no lo sé. Uh, lo esquivé. Lo esquivé por completo, no manches. A ver. Otra vez este ataque. Comino, comino, comino, comino, comino, comino. Comino, este me va a hacer daño, eh. Este me... o tal vez no. No, no voy a hablar porque si no me van a matar. Ya, ya para con este ataque que ya es muy exagerado, ¿no? Ahí está. Ya le quité mucha vida. A ver. ¡Eh, puño! ¡Ah, pero con cosas raras! ¡Uy! Cosas raras. Me, quiere... Me está tocando mucho. Pinche diseño pervertido. Me está tocando. ¡Ayuda, policía! ¡Me está tocando! Esto está que no otra vez. Espera, qué? Ahora porque tiene rayitas. Ahora tiene rayitas. Rayo McQueen Pues ya, ya, ya Deja de bromas y concéntrate ¿Eh? ¡Ah! ¡Vuelve, vuelve! No puede ser Vuelve, vuelve Vuelven las cosas ¡Ay, Eso fue intenso Vamos El vacío es oscuro Nada más hay oscuridad, nada más se vuelve aburrido. Ataca otra vez. Otra vez con este ataque. No tienes más. más ataques. Para atacarme. Este me va a hacer daño. Por favor, dame con otro ataque. Este no, por favor, señor. Me curo. Mm. Que te voy a dar. Mm. ¡Ah, puño! ¡Pero va más rápido! Qué año pervertido! ¿Por qué me quiere tocar? No puede tocar a una mujer y no a mí. Ah. Mm. Por favor, que sea bueno. Que no tenga... Que no tenga... Hay uno naranja. Y uno azul que no pienso tocar. Si van todas hacia el mismo lado... Concentración máxima No pues me muevo ¡Me confundí! ¡Pinche señor! ¡Me quiere matar este señor! ¿Por qué señor? No le hice nada ¡Ay! Código Marseille. Ay ¿Puedo darme un oh, Tal vez no, tal vez no, tal vez no Tal vez no me pueda dar un descanso Ahí está Oh, ¡Qué suerte que no me fui para arriba! Vamos, código morse. A ver, 200 de vida. Creo que con 200 estoy bien. Ay, no puede ser. No, ya la cagué, ya la cagué. Ya la cagué con este ataque. O tal vez si sí lo esquivo por completo, puedo sobrevivir. No, no, ya me dio. <risa> ya valí. Ay, ya vino lo feo. Y además se sigue moviendo. Nunca va a la min uy, ya me dio 4 Va a ser una quinta, eh. Oh no fue quinta ¿Qué tratas de decir señor? Con cara pervertida Que te gustan mis blasters No no no me gustan, no me gustan, por favor No, no, no, adiós no, por favor otra vez esas cosas que han venido a todo lag. Deje de la... a mí. Deje de mí, pinche señor pervertido. ¡Ay! ¡Me dio! Quietecito me veo más molinto. No, Ya se terminó en esta escuela uy uy ¡Uy! ¡Ay, yo me iba a mover! ¡Uy! ¡Ay, ¡Ah, ¡Ah! Móvete No pares. No me gustan tus blasters, por favor ya para Muérete Uf. No me gustan, por favor ya para Eso es mucha magia, ¿no? <risa> me quedé quieto y no me hizo nada Uy, uy, uy, uy No manches 120 de vida me quedan, no quiero desperdiciarla Por favor no quiero morir. No quiero morir. Creo que ya lo voy a derrotar. Porque este ataque me suena. No sé por qué, pero me suena familiar. Ay, ya se terminó. ¿Eh? ¿Pero a qué? Arriba es abajo. Izquierda es derecha. Alto es bajo. Que tú no me puedes dar con este Ya te tengo programado eh A ver Digo que alto es bajo Y bajo es alto Ah lo entendí Este ataca otra vez Esto es fácil Gracias y además de que tengo controlado lo de lo invertido. Yo sé mucho de lo invertido. Soy un máster con eso. Toma. <risa> que si lo voltea. Como si fuera así. Yo no lo volteo. Pero no lo volteo. Todas hacia el mismo lado. Todas hacia el mismo lado, ninguna hacia el otro, por favor. Ay, la tenía. Que... Ya me va a hacer mucho daño con esto. Ese que mira se interpone. No, pues ya me va a matar sih? Que no va a fallar otra vez No, pues parece que no va a fallar wife, uy, uy Uy Uy Uy Uy Uy Uy Uy Uy Uy Uy Uy, uy, uy, uy, no, uy, está haciendo la limpio, sin voltear el teléfono. ¿Qué? ¿Otra vez? No, por favor. Es difícil mantener el control estando al revés. Ustedes pruébenlo Si sí, le sale una vez este Porque a mí me agarró de sorpresa Yo tenía planeado pelear contra un Dain Y este apareció ¿Por qué? Yo tenía planeado pelear contra Papyrus y un Y apareció este Este quedándome sin tiempo ¿Por qué? ¿Por otra vez este ataque? Y además en revés Por favor, puro azul Azul tenía que salir una y aquí me puedo mover para evitar esos Ay, me caquito. me va a matar con este Tampoco soy tan determinado. <risa> que ya no puedes. Sí, por favor. Gracias. ¿Eh? Prepárate tú mismo. ¿Por ¿De qué? ¡Eh! Como que ya llegué muy lejos. Ya con esto. Tengo 10 de vida. Debo hacerlo perfecto, si no quiero morir. ¡Ah! ¡Me está durmiendo! Eh, pues esto va a ser fácil si sigue así. Pero se los aseguro que no. Lo sabía. Ya más de que me hace. No, no puede ser, no Se me salió del juego cuando me mató. Ay, ya, ya Creo que nomás me voy a enfrentar contra Undyne y luego con Papyrus Pero me voy a enfrentar con Undyne Creo que eso fue un bug, ¿no? Eso fue un bug, ¿sí? Se vio un bug, ¿no? Porque no creo que eso... De verdad me acabo de sorprender bien feo porque soporté bien harto para morir A ver Un pez me estoy enfrentando contra un pez. A ver, pez. Pez. Ahí está. Esquivado. Esquivado. Esquivado. Esquivado. A ver. Ahí está. Ah, solo ríndete. No, no me voy a rendir. Con Gaster, pues, creo que sí se llamaba. W Winding Gaster, creo que se llamaba. Pero, es de que me sorprendió mucho porque yo tenía planeado grabar con Undyne y con Papyrus <risa> Eso fue... eso fue de repente y además toda la vida que le bajé estuvo a punto de ganarle Ay, ay, ay, es de que de verdad... ¿Y qué es el ataque? ¡Ay! ¡Lanzas! No, pues claro, tiene una lanza en la mano porque yo me va a atacar con lanzas ¿no? Porque no me va a atacar con lanzas de verdad Todo ultradogue, nada más me has hecho 30 de daño, ni un poquito más Ya le quité la mitad de vida Pues parece que esta va a ser un poco más fácil ¡Nya! La haces como gato, cada vez que la haces Como gato muere un cachorro Cada vez que hice ¡Nya! muere un perro Un cachorrito de perro Nunca me voy a rendir Eso lo veremos Ultradogue Ahí está. Ahí está. Ya le queda un poquito más. Eh, no sé. Qué... Uy. Toma un poquito más de daño. Ay, ah, este. Ah, este se parece como el negaste, nada más de que un poco más chafa. <ríe> Ay, pero me hace daño aún así Ahí está Un poquito más de daño poco... Lanza, lanzas, lanzas, lanza, lanzas, lanzas, lanzas, lanzas, lanzas. lanza, lanza, lanza, lanza, lanza, lanza, lanza, lanza Lanza, lanza, lanza, lanza, lanza, lanza, lanza ¿Cuántas veces dije lanza? No lo sé Pero no me importa A ver ah, Se le cambió la cara Se le cambió la cara esa flecha me da miedo La, de, la que va lenta, me da miedo Uy, ¿cómo esquivé eso? ¿Cómo acabo de esquivar eso? A ver, bueno Ya le queda un poco menos de vida ¿De qué demonios están hechos los humanos? No sé, de carne y hueso Eso te responde A ver Facilote, facilote Todo perfectamente planeado todos estuvieran muertos desde ahora. Pues yo no soy todos. Ah, tal vez sí, tal vez, tal vez sí. Sí, tal vez sí, tal vez, no. Tal vez no todos murió. Ja, un golpe más y te mato. Ah, así que este va a ser tu último ataque antes de morir, eh. A ver. Muerte. De todo lo que ¿Qué he hecho? ¿Tú sigues parado? ¿Cómo es posible? Determinación ¿Eso es lo que estoy sintiendo ahora? Lo puedo sentir Quemando adentro Murió otro cachorro No manches Ya te dije que no dijeras eso Que mueren cachorros Cada vez que dices eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué comino? ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! Ahí me dio no manches me está dando mucho me estaba dando ¡Oh, curo por supuesto me voy a curar ay los de abajo y los de arriba los capos ne. Ne, ne, ne ay no manches tiene bien otra vida Está dando mucho. Está dando mucho. Ay, no me digas que los arponcitos. Un golpe y muero, un golpe y muero, un golpe y muero. Un golpe. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! golpe y muero, un golpe y muero, un golpe y muero. Mejor me curto. Ay, estos, estos, estos, estos Ahora sí, me cagan, me cagan, me cagan Me cagan Me cagan, me ah, cagan Ya no tengo como curarme Así que ¡Eh! ¿Cómo esquivo yo esto? Acabo de esquivarlo ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Otra vez este ataque Uy, ya me lo aprendí este. Abajo, arriba, derecha, derecha, abajo, abajo. No ah, me acaba de hacer 12 Uy. Uy, eso fue injusto. Ay, que mi celular no procesa bien. Vida. Es que soy un batallante bien inteligente. A ver, vamos. Vamos a ver quién es más determinado. Yo, tú. Yo no soy determinado, yo soy manco. A ver, la banqueta tiene determinación, ¿no? Uh, es que todo eso. Ay, este, este me caga, me caga, me caga, me caga, me caga. Me caga. Me caga. Ya volvemos con un poco más de vida y con mucha curación para derrotar a esta tipa justo en donde la dejé. Me costó mucho volver a llegar aquí y además esto me dolió mucho en el corazón porque en el modo fácil se desvanece, no está en esta fase. Se desvanece la pobre o pobre no sé qué género sea, pero parece mujer, así que le vamos a decir el pescado. A ver, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. A ver, vamos, vamos, vamos, vamos. A ver, le queda un poco de vida, vamos a ver cómo esquivo esto. <risas> para abajo, para acá, para acá, para acá acá, bloqueo, acá, acá, acá, acá, acá. Y a ver. Un golpe más, última esquivada hiper ultra set. Sí. Chupi. Vamos. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy. Uy. Y muere. Dam. Incluso este poder no es suficiente. La determinación en poder que hace tan difícil. 70 vidas me quedo. Adiós. Ah, no te vas a hacer ni nada. Pues Pero qué porquería. Termina el video Tristemente. Así que quiero 10 visualizaciones, 5 likes y un suscrito nuevo obligatoriamente. Para ver el próximo episodio de esta serie de Battle Trail. Así que... ¡Adiós!